no sabía que había firmado pero bueno. Que... Claro, acá... no, ahora. Ahora. bueno pero bueno ahora está bien esos radios de yumi y y me consumen de nada como peso un matutino de oro de ancianas. con el top top de las pulsaciones operando con base y centro subterráneo desde la mismísima intensidad de la santísima brutalidad del Lomos Wild West se expanden, siempre abiertos, sugerentes, pronunciados, húmedos, con mi abductores desde once, Cartagena o Línea. Esos, tus labios, están repletos de sexo y amor, el pigmento más intenso, el amor.